Y tengo que confesarles algo. ¡Ahí viene! Este es primer ¡Viene! viene! Uy, uh, si sí te veo súper enferma, amiga. Pobrecita. ¿Sí? Tal vez no fue buena idea salir tan tarde a grabar, ver ¿verdad? Me puede <risa> lo que acá hacer. Esto es lo que vamos haciendo ahora Miren, ese es Churchill mis amores, yo soy Catherine Boyz, aquí ando con Gise. Oye, no. estamos caminando aquí por un lugar que amamos muchísimo, cerca del Zócalo, la Calle Madero, ¿verdad? ¡Sí! Todo está bien, bonito el clima navideño. Y bueno, hoy vamos a grabar un videito bien cool. Este es como este va a ser tu ex más, verdad? Mi, mi blog más, va a ser así. Vamos detrás a hacer de cámara. como un detrás de cámara, exacto, como que nuestra vivencia en el día a día. Sí, sí. Y aparte de esto, pues también vamos a hacer el blog normal. Es que me empuja, de, ¿Quién te, te dije así? Yo no para nada. Oigan, estamos grabando videos todos los días de nuestra vivencia aquí, pues en México, y por eso pues estamos subiendo videos todos muy los muy días. días. Pero en dientes al canal y nada vamos a ver un poquito que nos encontramos más adelante y <risa> varios sí, porque allí se quiere comprarse esta blusa que tengo yo puesta es que es buenísima es bastante gruesa y te quita el frío ver, pero no la encuentras es la... esta ¡Oh! da más calor esta sí, de gruesa. hecho o es sea, una tela mucho más gruesa la sí, verdad yo creo que está, ¿no? no verdad <risa> Gise, entonces que llevas mira esta no, pero no, no, porque ese es topcito la cara, la cara, la cara. como una cosa Te va a dar frío ah, oh, no. ¿En serio? Ay, no. <risa> tu cara de ¿No es de Pero mira, esa? yo creo que sí tócala a ti Tócala, a ver No, no es la misma ¿Qué quieres? Esta, es ¿Y ¿qué tal? Es que no sé, porque como ya yo soy gordita Por lo general cuando uno es gordito Y se pone a estar poniéndose cosas muy grotescas, Cada uno queda así como... Es que pesan, pesan bastante Miren esto De verdad que son pesadas, pesan como dos libras ¿Está Sí Ay, me encanta. Me gustan también Pero... Oigan, estamos aquí en esta esquinita porque en este momento está estrenando nuestros videos, ¿verdad? Y se muestra, les sí, a ver Sí, uno se espera tanto este video. Estamos viendo el estreno de nuestros videos en este momento mientras estamos aquí en la calle Miren esto afuera así es que allí se graba su videoblog mírenla mírenla está un poquito enferma bueno está como resfriada no sé nunca se ha enfermado en todo el tiempo que llevamos aquí en México y ahora se viene a enfermar gente encendieron las luces y yo tengo hambre entonces estoy entre entre ver la ciudad tan hermosa o comer no sé o las dos Estamos aquí en la calle 20 de noviembre No hemos encontrado varias personitas por allí que ven los videos Gente, muchas gracias por el apoyo Con el contenido y aquí está Hay hasta música Siento un ambiente de felicidad no sé, está super... Esta se puso a bailar hace poco No entiendo por qué hace eso Déjame en la calle paz. ¿Por qué hace eso en la calle Porque sí, porque <risa> nadie me va a juzgar Nadie te va a juzgar <risa> Bueno, que baile pues, que baile lo que quiera Seguimos recorriendo la ciudad de México De noche, esto está divino En serio que no me esperaba de verdad está, está lindo, está precioso. De he hecho, hice tantas veces que cuando voy a grabar en la calle, trate de grabar lejos de donde están los carros Pero ella no es como un imán para los carros, como que los carros la llaman y ella va para allá oh, Miren, no es broma, miren Cuando de, noche, de verdad, la música, eh, era todo, ¿Por porque siempre anda cerca de los carros y te he dicho que te cuides en la calle le un palacio de músico ¡Ay, viene, es viene Hahaha <laughs> tenía hambre cuando vine a grabar Acabo de meterle a unos esquites Delicioso gente, si vienen a México ponen los esquites Oigan gente Al final yo me compré el mío solita Porque Gise come mucho Ella se quedó con el de ella Y aquí estoy matándolo ¿Tres? Transacciones bancarias gente Por si fuera poco Gise me acaba de meter en otra tienda Mírenla ya Gise ¿Qué buscas? Unas medias Ahora busco unas medias En realidad te buscaba un suéter, ahora busco unas medias Yo no puedo hacer mi recorrido porque ahí simplemente se meten todas las tiendas a comprar algo diferente Esta ¿Cómo es que se le dicen las camionetas aquí? ¿Camionetas? No, tiene otro nombre No sé, sí, no tengo idea Para el vlog aquí a Antara, quiero una empanada. Pues, ¿quieres empanada? No vamos a comer en la casa. Sí, sí, sí, perdón. O sea, allí se la pasa comiendo todo lo que se encuentra en la... Yo también quiero una empanada, la verdad. Oye. para hacerte bastante franca Págalala, y sincera pues. de mi corazón. Ay, pagarla no es problema. Espérate, miren esas empanadas deliciosas, gente. Definitivamente siempre hay que parar aquí por unas, ¿verdad? Sí dice que son de alta gama esa ropa es nada. Alta <risas> gama. Oiga, aquí hay una fila todas las noches. Hay una fila aquí que vende elote, esquite. Es larguísima. A la gente le encanta. Yo todavía no he probado esos elotes de ahí, pero tengo que hacerlo porque definitivamente por algo siempre hay más de 20 personas haciendo esa fila para comer elotes y esquites. que a veces están que tienen hambre pero como tienen tanta hambre olvidan que en la casa tienen comida y ya ¿Cómo? quieren comprar lo que sea en la calle no, a mí me pasa que se me nubla la mente se te, y ahorita estás nublada Ajá. te veo nublada de hecho yo te veo a ti nublado también bueno gente y ya llegué a la casa ahí está el arbolito recuerdan el arbolito vieron el video del arbolito estoy ¿Se segura que sí porque ya sé que les gustó mucho y tengo que confesarles algo y eso es que me estoy enfermando sí señores, me estoy enfermando el cambio de clima me está afectando lo cool de estos vídeos de diciembre que he estado subiendo es que ya me di cuenta que les han estado gustando muchísimo y que lo están viendo tipo una telenovela porque subí algo ayer subí algo antes de ayer y ayer todo el mundo diciéndome oye pero esto pero el otro pero lo otro entonces ya sé que están siguiendo este digamos la miniserie tal vez una especie de miniserie no tengo idea pero qué bueno que lo estén disfrutando Porque antes de hacer esto Hice una encuesta en mi Instagram Para saber si a ustedes les gustaría Como que ver más contenido de mi vida diaria Así como que no tanto dije que okay, voy a subir tal video el lunes Tal video el martes Sino que lo que suceda el lunes Lo subo ya Y ya vi que lo han aceptado muy chido Y acá ya está esto Vamos a hacernos unos bueno, esto es pampita, no, vamos a hacerlo así como que una ensaladita, algo liviano, livianito para, para comer, para cenar y para poder dormir ya. Y no sé si fue tan buena idea salir de noche, Gise. ¿eh? porque está súper. Mira esa carita. A ver, déjame verte esa carita. Uy, si sí te ves súper enferma, amiga. Pobrecita. Tal Bien. vez no fue buena idea salir tan tarde a grabar, ¿verdad? No. no. El cambio de clima. Y lo malo es que me lo estás pegando a mí. Bueno, aléjate. <ríe> y me puedes darme los bacates. <ríe> Esto es lo que vamos haciendo ahora. Miren, ese es <ríe> <ríe> Ahora sí, hace hambre <risa> que han disfrutado muchísimo este día conmigo de arriba para abajo de abajo para arriba, soy Katherine Boyce espero que han disfrutado muchísimo este video los amo demasiado, los quiero un montón a todos ustedes y en verdad, en verdad, en verdad recuerden que lo bonito es poder disfrutar con sus seres queridos decirle a la gente que amamos que los amamos y hacer el bien al prójimo hacer el bien a los demás, los amo demasiado bye bye